de las cosas que los compañeros en sí me explicaron um, es que uh, gran parte de, de este tipo de problemas ha sido el resultado del mal manejo de administraciones anteriores. Por ejemplo, el Consejo Regional um, fue controlado por los compañeros de Yatama hasta el 2014, y también estábamos mirando que en las elecciones municipales de 2009, aquí en el Caribe Norte. La mayoría, o quizás la mitad, de los seis o siete municipios estaban en manos de IATN PLC. Gran parte de los problemas que están viviendo, se están viviendo ahora son resultados de mal manejo, quizás corrupción, de todas maneras y responsabilidad de esas administraciones anteriores. ¿Hasta qué punto sería cierto en su opinión? Bueno, eso se es ha confirmado. ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo. Ahora te estaba explicando que, que los líderes. ¿Por qué te estaba diciendo los líderes? Porque quizá yo no quería mencionar, pero me hace esa pregunta. Porque los líderes que tenían las comunidades eran yatas. Y la mayoría eran excombatientes. ¿Ya? Entonces, tenía la bendición del líder máximo. Entonces ellos vendieron la tierra. Ya me entiende. Ahora el gobierno y con los nuevos GTI quiere sacar. ¿Qué dice la gente? No, no, no. Aquí yo lo compré este terreno y yo vivo, yo vivo aquí ya tengo como 10, 15 años. Así te dicen. Y si usted me quiere sacar aquí. <ríe> tiene que. Y te, te, te, te, me me tiene que sacar muerto. My dead body. ¿Eh? Sí, ¿no? Sobre mi cadáver, dice ¿no? Entonces, esa es la cosa: el mal manejo y la administración anteriores. Entonces, ese problema, por eso te estaba diciendo yo: ¿cómo hay que resolver eh? los GTI No estoy hablando del gobierno, tampoco el gobierno regional. El objeto y la comunidad tienen que crear ciertas normas para cómo resolver ese problema que ha dejado los gobiernos regionales y alcaldes anteriores. Y eso ha provocado. Entonces, vos tenés que buscar estrategias. ¿Cómo vas a resolver? Porque esa gente que ya, mira, imagínate, que ya vinieron a vivir aquí 15 años, 14 años. Vinieron a hacer su siembra, tiene su, su propia ganadería, tiene su, sus animales, ya está bien establecido. No es una persona que vino hoy, ayer, por un año, dos años, es difícil, uno ya tiene su inversión. Sí. Entonces, para eso, el famoso ordenamiento, ver cómo ordenar, ¿Ya? cómo ordenar, porque no creo, y siempre digo, no creo que si. Un fulano tal anteriormente vendió mil manzanas de tierra. Y quizás lo vendió por 100 mil cortes. Ese no es el precio y la tierra no vende. Entonces, ¿qué poner? Bueno, usted quiere quedar aquí, pero no con venta. Usted va a hacer un contrato. Y nosotros te vamos a dar cuánto cantidad de tierra lo vamos a dar. Y usted va a trabajar aquí. Quizás no 100 quizás no 50, quizás 30. Dependiendo la capacidad que, que tenga, lo, lo, lo, como se llama, los lo terceros. Pero esa es una negociación. Pero usted no puede sacar a la fuerza. Precisamente cuando hay muertos, cuando hay esto, dice que el gobierno. No, el gobierno no llega. El gobierno a nadie le ha dicho vaya y saca la fuerza a la gente. No lo ha dicho. Lo que el gobierno ha dicho es hay que buscar la solución como hermanos nicaragüense y eso es lo que nosotros los territorios tenemos que entender ya el daño está lo que hay que buscar es cómo resolver ese problema es como que tu lámina de decir vino el huracán y hizo un hoyo ¿qué vas a hacer vos? ¿cambiar o poner tapa donde estaba el hoyo? igual los gobiernos territorios tienen que buscar junto con los gobiernos comunales cómo ir resolviendo estos problemas ya sabemos ¿Cómo surge este problema? Y resolviendo poco a poco. Bueno, um, me puede ayudar a entender mejor el, algún, algunos detalles. Por ejemplo, hay algo que no entiendo, que es? ¿Qué es la diferencia entre, digamos que un, un, unos compañeros mestizos llegan y dicen la, al gobierno territorial, um, queremos uh, asentarnos para actividad, digamos, de ganado, de ganado. Y, y, y el gobierno territorial está de acuerdo y lo pueden arrendar que, y, o pueden asignar pero qué es la diferencia entre arrendar y asignar hay una diferencia ¿verdad? cómo no, hay una diferencia Recordate que asignar es sin... sin, sin como dice... Eh, no es algo Oneroso, como dice el derecho, o que no va a pagar, te asigne este, este terreno, punto. Pero eso no existe. Las donaciones no existen, las leyes de las tierras comunales son sagrados, no puede ser grabado, vendida, ni donada, ni asignado. ¿ya? Pero el, el, el asunto que alguien llega y dice al presidente territorial, yo quiero 500 manzanas de tierra para la pero el gobierno, el presidente territorial no tiene esa facultad de negociar. Quien tiene el derecho de negociar y decidir si le va a arrendar es la comunidad. ¿Dónde se efectiviza o dónde autoriza? Es la asamblea comunal. Siempre tomando en cuenta el, el, cons el consentimiento libre previo informado ¿ya? de las Naciones Unidas. La Comunidad está bien, él está pidiendo 500, pero nosotros no tenemos mucha tierra, pero te lo podemos arrendar 300, pero bajo, esta, bajo este término. Entonces, si el mestizo dice estoy de acuerdo, no hay problema. Si no está de acuerdo, entonces tiene que no tiene que extender esa, esa tierra. Entonces, la diferencia es su asignación es sin costo, ninguno, por otra palabra. Arrendar es con costo. El único figura que la comunidad pueda percibir algo de su tierra es arrendar. Y hay que ver qué va a arrendar. Digamos un ejemplo, si en un tierra boscoso hay madera preciosa, el mestizo va a agarrar por la, por la madera, no por la tierra. Sobre la tierra, lo que está sobre la tierra, entonces ¿quién asume? ¿Quién paga? La comunidad va a regalar. Y si esa tierra que está arrendando, arrienda lo que es superficie, no el subsuelo. ¿Qué significa eso? Si está debajo de esa tierra oro, ese siempre es de la comunidad. La comunidad solamente es de la superficie. Sí. Entonces todo eso detalle debe de saber los gobiernos comunales y, y, y como se llama eh, presidente territorial. Porque muchas veces se ha dicho con alguna noticia falsa que dice, no, dice, no vinieron, no invadieron, no sacaron la madera, que no sé qué, no no, no no no no no agarraron la plantación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los líderes de la comunidad? Sí. ¿Qué tipo de negociación lo hicieron? Es que la, la, cada comunidad tiene su propia norma, pero basado a las leyes nacionales, no puede ir fuera. Y las normas de la comunidad, el Estado lo reconoce, su forma de administración, así dice la, la Constitución, cómo administra la comunidad. ¿ya? Pero también el Estado tutela esos derechos de la comunidad, por eso el Estado se ha creado 90 de las tierras porque las tierras son sagradas para la comunidad. Entonces, bajo ese marco jurídico, la comunidad crea su norma. ¿Cómo sí. quiere que su tierra sea arrendada? Okay. ¿Qué concepto? Entonces, la comunidad no puede arrendar una tierra donde está oro, que es la riqueza de la comunidad. Sí. La comunidad no puede arrendar una, un terreno donde existe madera preciosa. La comunidad debe de saber. ¿ya? Entonces debe de haber alguna cláusula eh, condicionado extensiva, condicionado. Entonces, eso es lo que el gobierno territorial debe de buscar asesoría o asesorar a la comunidad como la representación legal de estas comunidades ¿ya? para que la cosa funcione bien. ya Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho a los territorios, ¿de qué vale tener tener y no? Sabe que hacer, sí. mucha gente, muchas comunidades tiene, porque el gobierno le ha da dado grande, algunas comunidades tienen hasta 180, 300 mil hectáreas cuadradas algo así, tienen cantidad de tierra. Entonces vos tenés que saber cómo aprovechar de eso, sí. cómo hay que aprovechar sí. de eso. ¿Qué piensa de ese tipo de, de argumento que el gobierno nacional manipula? Los gobiernos. No, yo tome, bueno, para contestar eso, me voy a referir un poco a la ideología, la manera de, de pensar. Eh, si te hablo en eso, eh, la palabra oposición es eh, cuando una persona está en un polo opuesto a la otra contraparte. Y todo lo que le haga... Bien, no es bien para la parte. Eso es normal. Ahora, eh, tomando en cuenta el, específicamente el asunto de los pueblos indígenas, eh, hay noticias que van al exterior, que son, yo no puedo decir que sean noticias tan fa falsas, pues, pero es, son, son cuestiones eh, de, de informaciones manipuladas, ¿Ya? o alguna falsedad que no está basado a la realidad. Y esa información es una sola cara. No hay una, una entrevista que se hace como usted viene a preguntar a nosotros, hombre, ¿cómo usted lo ve? Ahora, cuando dice que el gobierno pone territorio, presidente de territorio paralelo, o lo que elige la comunidad, o que diga que este, la comunidad elige eh, dos, a paralelo a la, no sé. mira, vos crees que aquí hubieras estado así como está eh, solo la información y aquí no hubiera estado manifestaciones contra el gobierno, eso no ha pasado aquí. ¿Por qué no ha pasado? Porque la Comunidad lo elige, ¿ya? Y la otra parte que elige, es la parte política de Yatama que elige, porque Yatama quiere tener contra, contrapeso con lo que la gente, la comunidad, la mayoría. Nosotros, la comunidad, regimos de la democracia comunitaria. ¿Sí? Eh? Entonces, eso, eso es lo que ellos ven. Entonces, dicen: No, como la comunidad eligió, esa persona es fine al gobierno, entonces nosotros también vamos a elegir otro que tenga fine a nuestro, a, a nuestro partido político eso no funciona pero al fin y al cabo la cosa está normal sí. aquí no usted si vos te llevas a la, todas las comunidades que ahorita que ha mencionado eso a nivel literal vos te vas a la comunidad la comunidad está tranquilo bien sí. tranquilo está con su líder. ¿por qué? porque la comunidad lo eligió si no hubiera elegido por la comunidad la voluntad soberana hubiera sido un problema, porque no, no hubiera sido como autoridad, por ejemplo, como yo. Si uno hubiera si a mí no hubiera elegido por las cinco comunidades, ¿vos crees que la comunidad me permitiría ir a la comunidad? No, primero me va a rechazar. No, yo no te elegí, usted no usted te eligió el, part... el, el gobierno, así que usted va al gobierno. Pero eso no se ha es pasado, eso no es cierto. Que por eso no hay yo creo que no hay ninguna información a nivel internacional donde diga con veracidad que en la, en la costa atlántica de Nicaragua en los pueblos indígenas Mízkito, afrodescendiente mayagna, que hay conflicto porque hay doble nombramiento hay manifestaciones ¿ha visto? no he visto nunca, solo dicen pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Hay información que sale. ¿Ya? Ahora, si nosotros, si en este mundo no hubiera sido ningún problema, este no este si no hubiera problemas, no hubiera sido un mundo, hubiera sido paraíso. En todos los países hay problemas. Puede ser. Después de que liga un, un debido tiempo, una semana, hay alguno inconforme. ¿En lugar lugares sucede eso? ¿En cuál país? Mira, en Estados Unidos ahorita está inconforme el presidente. Es normal. ¿Ya? Pero después la gente está satisfecha, se da cuenta que esa no es la realidad. Hay que aceptar la realidad. Entonces, son cosas que realmente. Pero lo que pasa es que a veces la información, es como los Tiniversa para su beneficio personal. Y eso no debe ser así. Y eso es lo que yo lo miro. Porque yo siempre vengo diciendo, y lo voy a decir con todo corazón y con toda confianza, los miquitos, los miquitos, principalmente los miquitos, los miquitos no tienen ideología política. Los miquitos están quien lo resuelve su problema. Los miquitos están quien está a par de ellos. Los miquitos están quienes eh, respeta sus derechos. ¿Viste los miquitos? Si a los miquitos vos quitas el derecho de su propiedad, el miquito va a levantar. Pero el gobierno más le da esos derechos. Por eso los miquitos, los miquitos están tranquilos. Los afrodescendientes están tranquilos. Los sumos están tranquilos. ¿Por qué? Porque sabe que le está dando su derecho. ¿Ya? Entonces, entonces yo, yo creo que a veces uno tiene que pensar bajo ese parámetro, cómo estamos, cómo tuvimos y cómo estamos, y cómo pensamos nosotros como los pueblos indígenas. Por eso dice que la comunicación indígena es diferente con lo que piensa los occidentales, como le llamamos nosotros. Pensamos diferente, vivimos diferente. La, la, la llegada de una buena carretera ¿Es positivo desde el punto de vista de los pueblos indígenas de la zona o es negativo? Pues tiene elementos de ambos. Mira, el sueño el sueño de los pueblos indígenas es un sueño para un desarrollo, para un progreso. ¿Quién no quiere progreso? ¿Quién no quiere un desarrollo? ¿Quién no quiere un, un vía de acceso pavimentado de managua por tu cabeza? ¿Quién no quisiera ver caminos pavimentados de aquí a Huaspalma. ¿Quién no quisiera? ¿Cuál me quito? Si vos haces una entrevista a la comunidad, lo primero va a decir, hermano, nosotros necesitamos que nuestro camino sea pavimentado. ¿Quién no va a necesitar ir de aquí a Managua, que son 500 y pico kilómetros, que una camioneta un bus puede ir en 6, 7 horas? ¿Quién no lo va a querer? ¿Cuánto vale un pasaje de bus para ir, de, de, de, de, de pasaje de río para ir a Managua? ¿Y cuánto es el costo de aquí para viajar por bus? Con toda la comunidad comun comun que nosotros miramos. Mira, hay un, hay un frase bíblico, dice: cambie tu manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Los misquitos no estamos hace como 100 años atrás. Los miquitos estamos con ese pensamiento de superación. Eso nosotros los pueblos indígenas. Eso es lo que nosotros pensamos y soñamos. ¿Por qué en otros países? Lo es decir como Oaxaca. Yo no sé si vos conoces Oaxaca, donde hay pueblos indígenas. En cada rincón hay carretera pavimentada, medios de comunicación, y eso es lo que ha hecho aquí no, ahorita. Sí, es México, es México. En México, México! aquí el gobierno está tratando de hacer las vía de acceso para que tenga accesibilidad en su producción. ¿Cuánto puede producir y llevar su producto en camión en Managua o venderlo? No solo en Managua, a nivel internacional. Por eso yo te dije cuando comenzamos, el gobierno, este gobierno, está restituyendo los derechos de los pueblos indígenas, la cual durante muchos años no pudo. Y lo voy a decir, yo, yo a veces cuando hablo, la gente eh, no le gusta. Yo siempre digo, el líder principal de los pueblos indígenas no voy a mencionar porque todos saben que el peor violador de los derechos de los pueblos indígenas ¿por qué? porque el gobierno cuando llegó en el primer periodo de gobierno quiso meter el proyecto de carretera ¿y qué dijo? no no se puede llevar caer pavimento hasta Puerto porque va a llenar de los los lo, lo, lo, lo, lo colones para ¿quién dice? No la hizo, pero vinieron. ¿Sí o no? Entonces uno necesita caer pavimento para, el, para, para la producción, explotación de los recursos que uno tiene. Aquí necesita que venga zona franca para dar empleo. Porque nosotros también queremos vivir bien y vivir bonito Entonces, si no hay esos derechos consignados, ¿cómo está? Imagínate, ¿me entiendes cómo es la cosa? Por eso nosotros siempre estamos agradecidos al gobierno. Imagínate ahorita el problema de Boa Si ese puente construya, no vamos a tener problemas como tú, tú tuvimos ahorita con el huracán, que vino el huracán, un montón de camiones, el gobierno mandó con comienzo, no puede pasar. De, de, de eso iba a ser hace como, como, como, como 10 años atrás el sí, gobierno eh, sí. tenía plan y iba a apoyar Venezuela pero qué digo cuando ya estaba en esta el gobierno y la alcaldía qué digo que no me no entonces ¿qué quiere que nosotros estamos en, en, en, en, en hace como con los siglos XVIII, sin ropa, sin nada, solo con... ¡No! Eso no. Ni, ningún mitito te va a decir eso. Y vos sin sí, un mitito, si usted preferir andar de nudo, solo tapar tu parte, nadie va a querer eso. es sí, absurdo!